Ya hemos hablado de esto en varias ocasiones a lo largo de, de la mañana. El gobierno que aprobaba ayer el anteproyecto de ley de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia. Sí, se trata de una legislación pionera a nivel mundial que busca atajar el alto volumen de maltrato infantil, ya que muchos menores no piden ayuda o su entorno lo silencia. Es Una ley muy celebrada especialmente por las muchas organizaciones que en España trabajan con nuestros menores. Hablamos de esta ley con Elena Cabezas, que es presidenta, presidenta de Scouts en España. Elena Cabezas, buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, ¿qué, qué opinas sobre la aprobación del anteproyecto de ley de protección integral a la infancia y a la adolescencia? Pues bueno, como bien habéis dicho, la verdad que desde Estado de España celebramos eh, y valoramos muy, muy positivamente la aprobación de, de la ley. Creo que era muy esperada y y bueno, finalmente parece que ya está aquí. Es una buena noticia, vamos a ir, pues bueno, desgranándola un poquito. Eh, Elena, ¿qué, ¿qué aspectos destacaría de, de la ley? ¿Qué es lo más novedoso, lo más llamativo? Bueno, pues eh, lo que respecta a nosotros como una organización de educación no formal que trabajamos con, con infancia y juventud ¿no? de 6 a 21 años, eh, para nosotros lo más importante es que se, que se apueste, ¿no?, por la por la prevención claro. eh, y la sensibilización ¿no? eh, en esa prevención temprana. Eh, creemos que es muy importante tener una, una normativa nacional que, que regule y que ofrezca diferentes eh, recursos y medidas, eh, sobre todo para ayudar a, lo, a los jóvenes y a, la, y a los niños y niñas para que puedan ellos reconocer y, y reaccionar ante los signos de, de violencia. Claro, porque cuando hablamos de prevención y sensibilización no estamos hablando solo de, de las personas o los organismos o las personas que trabajan en los organismos que les rodean, hablamos también de, de trabajar con ellos directamente, ¿no? Con los niños y las niñas. Claro, y no solamente al final, eh, bueno, a, eso, a esos niños y a las niñas, sino a todo el, el entorno, ¿no? A toda claro, la, la a la comunidad. familia, a la comunidad, claro. Eh, hay actuaciones que recoge la ley que ya venía llevando a cabo Scouts España, ¿verdad? Esto va a suponer más bien un reforzar. Sí. Eh, concretamente, en nuestra organización sí es cierto que, que llevamos eh, muchísimos años trabajando por, por prevenir en las edades más tempranas. Eh, por un lado, nuestro pro propio programa educativo, al final, a través de, de campañas y actividades que desarrollan nuestros grupos SCAO, eh, trabajamos para concienciar, como había dicho antes, a la, a la comunidad, eh, fomentando en valores como la igualdad, el respeto, la tolerancia… ...independientemente del género, el origen, la orientación sexual que, que tengan las personas... Eh, ...tenemos muchos recursos educativos y, y bueno, eso desde la parte ¿no? de, de sensibilización... ...pero luego también como somos una organización que, que desarrolla su actividad a través del voluntariado... ...pues bueno, tenemos una serie de, también de mecanismos y de, y de herramientas... Que, ...que son esenciales para, para poder trabajar con la infancia como en nuestro propio código ético, que está enfocado a la prevención, como en uh -huh. nuestro plan de voluntariado, formaciones también que, que tenemos tanto online como presenciales, eh, incluso un propio programa mundial que llevamos implementando desde el 2012 que se llama Cifron Harm, es un, un propio programa eh, para prevenir, ¿no? y, y detectar y educar, que, que lo implementamos en toda la organización de, desde hace ya... Eh, bastantes años. Bueno, acaba de, de nombrar. Le quería preguntar profundizar un poquito en Safe from Harva, a salvo de, del peligro que lleva en marcha de, de, desde 2012, que lo que busca es garantizar la protección física y mental de los niños. Cuéntenos un poquito más. Pues bueno, un programa que, que bueno se como comentaba, es eh, se empe lo empezamos a implementar en, en 2012 en Scout España y bueno hemos desarrollado a través de, de ese propio programa pues muchas guías, actividades para que los propios grupos Scouts lo apliquen en su, en su día a día y creen un espacio de seguridad en el que la infancia pues se pueda expresar y, y desarrollar y, además, eh, somos Scouts de España es una, organiz, es una organización que pertenece a un movimiento mundial uh -huh, y, bueno, la sí. propia los propios organismos de, de decisión de, del propio movimiento pues ya en, en 2017 eh, incluso acordaron eh, el, el tener esta política en, en la cual se debería se debe proporcionar pues a todos los, los participantes adultos y jóvenes que, que cuando asisten a un campamento mundial o a una actividad pues eh, Hagan una serie de formación, eh, se incluya un código de, de prácticas sobre cómo eh, plantear esas preocupaciones que tienen los niños o cómo actuar en, en signos de, de violencia. Eh, Scouts España forma parte también de la plataforma de la infancia. Cuéntenos un poquito quiénes la conforman, cuáles son sus objetivos y, y lo cerca que ha estado, lo detrás de, de esta ley ¿no? de protección. Sí, la verdad que el trabajo que ha desarrollado la, la Plataforma de la Infancia ha sido eh, bastante intenso y, y muy buen trabajo. Nosotros formamos eh, parte de ella como, como organización eh, juvenil, ¿no? E uh -huh. organización que trabaja con la, con la infancia. Y bueno, gracias a la Plataforma, que al final es ha sido como el, el canal sobre el que se han podido transmitir todas las inquietudes que, que teníamos, porque al final al cabo… Claro, esto es una ley eh, abierta tanto para educación formal, educación no formal, y al final, pues eh, el cómo proceder o el cómo aplicar o el, o el cómo funciona eh, un colegio es distinto a cómo se, se organiza y funciona una, una organización de, de voluntarios claro. y, y de, de tiempo libre. Entonces, gracias a a la plataforma de la infancia, a la que pertenece pues, diferentes asociaciones, organizaciones que trabajan con, con infancia, hemos podido ir eh, trasladando todas nuestras inquietudes, sobre todo para que eh, esa normativa, esta ley, eh, recogiese o, o, o, o per, permitiese el incluir eh, determinadas necesidades específicas que, que en, en función de la idiosincrasia de cada organización, pues eh, se contemplase. Y la plataforma de, de la infancia que tantas cosas buenas e, está haciendo, bueno y Scouts España, eh, evidentemente ya lo está explicando usted, yo creo que la mayoría de las personas que, que nos escuchan ya lo sabían también, esto no es de, de salir a la naturaleza de acampada y, y ya está, es muchísimo más y en su compromiso por la protección de la infancia también han puesto en marcha un canal anónimo de denuncias que es accesible desde su página web, eh, ¿en qué consiste?, bueno, pues eh, ha sido otra de las herramientas que hemos desarrollado para, para poder eh, detectar ¿no? y, y poder ofrecer esa, esa ayuda a los a, la, a los denunciantes, eh, que bueno, pues desgraciadamente en, en algunas ocasiones pues se, se producen eh, este tipo de, de situaciones y bueno pues eh, como, como bien has comentado es una plataforma y a través de nuestra página web pues existe un, una vía a, la, a través de la cual pues se puede se puede trasladar eh, esa situación eh, la que hayan vivido y bueno pues a través de, de un personal cualificado se, se analiza esa esa denuncia y, y bueno pues tiene también eh, envío directo no, pues con, la, con las autoridades civiles para que luego ya se, se proceda en caso conveniente a realizar todos los trámites. Elena, aunque es cuestión de mirar al futuro y no al pasado, el propio vicepresidente del Gobierno pedía perdón porque decía que esta ley llegaba tarde. ¿Por qué en España ha tardado tanto tiempo en promoverse una ley de este tipo? Buena pregunta. <risa> Bueno, yo creo que también la situación, eh, la situación política que vivimos en, en el país en ocasiones dificulta, ¿no? Eh, también lo vemos un poco eh, ahora mismo con, con toda la situación que, que estamos viviendo. Y, y bueno, es verdad que todo este trabajo se, se empezó hace mucho tiempo, pero bueno, al final con, con el tema de las elecciones en 2019 se quedó ahí un, un poco parado, pero sí que no no lo no, tenemos que, que mirar no tenemos que reflexionar sobre si al final cuestiones tan importantes como, como esta que, que al final eh, independientemente de, de, de tu eh, filosofía de tu mm, partido de, no, de, de tu ideología eh, al final la seguridad de la infancia y la juventud tiene que ser una prioridad para todos eh, por lo que debemos hacer un esfuerzo no por, por caminar hacia adelante y por por aplicar esas normativas eh, que sabemos que son muy muy necesarias. Eh... Elena, hemos llegado tarde, pero hemos adelantado a muchos de los países de nuestro entorno. Es una ley que, sí, bueno, si finalmente sale adelante, es muy completa. Pero pero bueno, también desde Scout España consideran que, que hace falta más concreción en algunos aspectos, como por ejemplo la dotación de los recursos necesarios para la, la aplicación de, de la ley, ¿verdad? Sí, a nosotros como organización sí es cierto que hay eh, un par de puntos que, que bueno que no es que nos preocupen, pero que sí que, que necesitaremos un poco más de, de concreción, como bien has dicho, para, para poder hacer el trabajo bien. ¿no? Y, eh, por un lado, pues se… se... Se indica que se van a crear o que hay que crear esos protocolos de, de actuación para ponerlos en marcha, eh, formaciones que, que hay que, que proporcionar a, a las personas que trabajan en las entidades. Pero bueno, pues necesitaríamos saber eh, un poco más sobre esas formaciones y sobre todo los recursos que, que van a hacer falta. Eh, desde recursos económicos como eh, eh, detalle ¿no? de, de, de, de todo lo que va a implicar esa, esa formación. Y luego también un tema que nos, que nos eh, inquieta es el tema del delegado de violencia, porque bueno al final para nosotros como organización es un desafío ya que, eh, por la estructura que tenemos, eh, somos una organización de más de 300 grupos scout, que, que son grupos locales, cada uno de ellos una asociación, eh, está liderado y está gestionado por voluntarios. Eh, no hay profesionales, ¿no? Eh, personal eh, asalariado en, en, esa, en esos grupos scout, entonces, bueno, en muchas ocasiones… Eh, supone un, un sobreesfuerzo y supone un reto. Entonces, pues eh, sí que necesitaremos eh, más detalle de, de ver cómo poder implementar eh, estos puntos de la ley. Al final, Elena, es aterrizarla, ¿no? Como siempre, en la ley sí. se, se recogen, pues, las líneas generales, pero luego poco a poco hay que ir, eh, pues, poniéndola en, en el suelo, echarle pies y, y, bueno, que puedan, luego las organizaciones y los distintos organismos que trabajan con menores, pues, llevarlas a cabo, ¿no? Que no siempre es tan fácil. Elena Cabezas, presidenta de Scouts España, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros por ten, cedernos el espacio, por al final dar voz, dar voz al, al movimiento. Buen día, gracia. adiós. Igualmente, hasta luego. Igualmente.